Se ha dado a este acto categoría de, de, de debut de la niña en, en el trato real por lo menos, así que vamos a ver si ¿sí ladrillo ladrillo. Mamá, sé que hace tiempo que tengo es que meter la Guardia recibir por mis mi pistas y por mis ideas extrañas, así que voy a esforzarme por hacer esto bien, y por lo menos te doy una alegría. Este es un día de agradecimiento y alabanza, ¿eh? para decir lo bien que nos han tratado. Uy, es que la maestra de mi cría, la quiere más y la directora, qué bien nos trata, qué muchachas más atentas Pero yo no sé así, lo siento, así que me... a mí me dijo Rosa que contara alguna experiencia y eso es lo que voy a hacer, um, contar experiencias reales Mi mujer, Tony mi hija Carlota y yo lo hemos pasado muy mal en esta escuela infantil por tres motivos principales por ser padres primerizos, lo cual siempre genera un plus de estrés bastante grande Segundo, por apostar por la crianza natural, sentimental, la alimentación sana, ecológica... Que se ha cargado la tele tonteando con los botanicos. ¿Nos ponemos a gritar como locos para que aprenda que está mal hecho? ¿O nos abrazamos los tres con una mezcla de tristeza por la que, por lo que ha roto y alegría porque habrá comprendido que está mal hecho y no va a volver a hacerlo? ¡Qué dilema es? Y tercero, por la ISO 9001. La norma de calidad bajo la que funciona esta escuela y que, por ejemplo, Impide que los padres, o más bien las madres, traigan una tarde de cumpleaños casera, ya que debe de estar perfectamente envasada y etiquetada. Una norma que seguro que es muy beneficiosa, pero que a Tony y a mí nos generó una siniestra idea de hipercontrol sobre la guardería. A las nueve y media en punto se cierra la puerta y no se abre, llame quien llame, y el que llegue tarde se queda en la calle, nos dijeron al principio. Seguro que lo haces para acostumbrarnos a ser puntuales. Pero nosotros pensamos, ¡seguro que lo pone la dichosa ISO 9001! <risa> en o Vivos estábamos. Y decía que hemos pasado mucho miedo en esta guardería porque Carlota pasó muchos meses llorando desconsoladamente, tanto al dejarla por la mañana como al recogerla al mediodía. No os preocupéis porque cuando vais, deja de llorar, nos decían. ¡Ya! <risa> y eso como se comprueba. <risa> ¿Qué le harán todas esas ahí dentro a nuestra pobre hija? Pero como no existe el crimen perfecto, un día Rosa se le escapó. ¡Ay, qué lastimica! Cada vez que me asomo por la, por la clase, la pobre tica me echa los brazos para que me la lleve porque me asocia con la hora de irse a su casa. Eso fue lo que ella nos dijo, claro. Pero nuestra, conclu nuestra conclusión fue, fue bastante diferente. La mala es la señora Mari. Por eso se echa los brazos pidiendo que la saquen de allí. ¡Ja, Luego vino la fase, la fase sexta. ¿Te has fijado en lo que dice tu hija últimamente cuando sale de la guardia? Me comentó Toñi con tono misterioso. El próximo día que vayas a recogerla, pregúntale qué ha hecho hoy en el cole, ya verás. Hola chiqui, ¿qué has hecho hoy en el cole? Me lo pasaba muy bien. Se nos ponían los pelos de punta. Me lo pasaba muy bien. Ah, qué bien. Esto ha quedado como un misterio sin resolver. Por otra parte, quería aprovechar la ocasión para comentar una cosilla. Si le preguntamos a Carlota qué es lo que más le ha gustado en el tiempo que lleva en la guardería, seguramente diría que cosas como jugar con sus amigos, cantar con la señora Mari, pasearse la moto... Pero como ella todavía no la pone en compromisos como este, tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado de estos dos años ha sido la escuela de padres. Mal llamada escuela de padres, porque todas son madres. Bueno, <risa> casi todas, nueve cada diez son madres. Y el otro, un padre mariquita que siempre sale por ahí, en este caso yo. No, en serio, ha sido un punto de encuentro en el que hemos escuchado consejos, y compartido problemas y soluciones, que además sirve para conocer a más madre y romper un poco esa frialdad que se da en los saludos entre desconocidos que se cruzan dos veces cada día. Hola, adiós. Y ya para terminar quería compartir con vosotros una idea que se me ocurrió el otro día, una frase que casi podría ser una filosofía, que es que la educación es una cuestión de minutos contra segundos. Nosotros queremos que suban al coche, se sienten, se pongan el cinturón en, cuencio, en cuestión de segundos. Y ellos necesitan mirar el paisaje, recorrerse los asientos, elegir un juguete o dos o tres, beber un trago de agua, hacer pipí. Últimamente estoy tratando de pasarme a los minutos aparco el coche en los en en pañales, por ahí en la parrilla, nos paramos a ver bichos y florecitas, alucinamos juntos con lo alto que es el puente, muy alto, muy alto, y, y debatimos sobre temas diversos. Diego, jugar al pilla-pilla, ah, qué bien. Pilla-pilla, ah, con Diego, qué chulo esto, amigos. Sí, Diego. A veces, a veces, cuando llegamos a la casa son casi las tres y media, pero llegamos relajadicos, sin habernos... sin haber pasado estresantes trifulcas por cuestiones de minutos contra segundos. Bueno, no me rollo más, pensarlo, minutos contra segundos. Y ya está, a ver si ladrillo a ladrillo, con escuelas como esta, seguimos construyendo una sociedad mejor.